Esos, son, esos eran discusiones, tú sabes, entre ellos de pareja, porque ella era pareja de él. Siempre vivían, sí, siempre vivían en discutidera, sí, tú sabes. X que fue que mató a mi hermano. Sí, mi hermano, era mi hermano era homosexual. Y ellos siempre vivían en discusiones y en cosas, tú sabes, pero nunca más de ahí. Pero ahora, esta fue la gota que derramó la copa. Mi hermano vivía en el Juan Alberto Pínola con mi mamá.